Pero gracias. por un, por un no, tri, si no hubiese sido por hay, la... Hay Pero gracias a Dios. Te estuviéramos llamando rey ¿no? sí, Hay un sí. limbo interesante con el tema de los candidatos, eh, el tema de las campañas, eh, si ya no deberán de seguirla para la fecha que se, se ponga a través de la junta. O sea, hay muchas cosas que están en el aire sí. y que nosotros esperamos pues, tener la respuesta. Hay que pues cumplir la ley. Mira, sí. ya tenemos una realidad que estuvo prevista... A las 7 de la noche, 7:39 de la noche. Del sábado. Del sábado. De urgencia se presentaron nuestros delegados nacionales ante la Junta por la cantidad de denuncias realizadas de que. Técnicos sin ningún tipo de previsión y sin saber los partidos y los delegados y presidentes de mesa entraron, penetraron al lugar que estaba resguardado por la policía electoral. Ahí empieza todo. Se ha querido justificar con el video que se ha corrido en las redes que precisamente un delegado parece que se tomó el chance de grabar de manera desprevista de al presidente en una conversación con los delegados. En ese momento, el presidente de la Junta se mostraba un tanto a eh, acertar esas denuncias. Pero es a las 7.49 cuando se arma ese corre-corre, producto de las denuncias, como he dicho, de la entrada a recintos que ya estaban resguardados para esperar al día siguiente las delegaciones que trabajarían esa mesa. En algunos recintos se le impidió, porque el policía cumplía una orden de resguardar hasta las 5 de la mañana esos equipos. Dio, dio paso a que existieran, eh, hubieran personas que grabaran, lo sabía el PRM, lo sabía el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista, en condición Juárez Castillo, que es, se escucha hablar en, en varias ocasiones. Y así aconteció todo, pero no dieron respuesta. ¿Qué hacían esos técnicos en esos recintos que ya estaban resguardados? Sorpresa. Esa misma noche se sabía que había sido un tanto cuesta arriba y el software no respondía. En esas condiciones fuimos a votar masivamente el pueblo dominicano. Y agradecido estoy por la tanta gente que me mostró su intención incluyendo aquellas que ya habían votado pero también aquellas que me estaban llamando, que se prestaban a ir a votar a partir de las 10 de la mañana. Y le debí de, de informar que habían sido suspendidas. Pero previo a esto, yo di unas declaraciones por la cantidad de quejas que recibíamos, y ahora lo digo formalmente, donde nosotros ya teníamos preparado alrededor de 17 impugnaciones o mesas a impugnar porque los reportes era que militantes fueron a votar y solo veían la candidata del partido de la liberación dominicana en otras se vio el candidato de la fuerza del pueblo y partidos aliados el PRM pero los candidatos a regidores que son los que arrastran en este caso a, al alcalde no aparecían entre ellos yo y tengo los reportes de la 59, 59A, de ahí del San Martín, un fiasco. De hecho, cuando ella decidió no votar, porque no estaba en condiciones, su partido no aparecía, cerraron la puerta en el San Martín, y nadie salía ni nadie entraba. Es decir, que ahí se planteó una realidad que ya venía calando, en la información nacional del colapso de, esta, de este sistema. Pero cosa extraña, y nos da agrado, escuchar del propio Castaño, que tantas veces se le dijo que no estaba en condiciones y reconoció que el voto, el voto manual no había tenido grandes problemas. Óigame esto, reconoció, pero también dijo o quizá hizo un acto de sinceridad, que ya no podía, a lo que lo estaban aconsejando, que no la paralizara y que la paralizara solamente parcial, ya no podía tapar el sol con un dedo. Si no se puede, no se puede. Esa fue la reacción en público, que vimos todo, la podemos ver de nuevo, del presidente de la Junta. Llama, Entonces, llama mucho a suspicacia, porque es que fueron demasiados meses, hubo un proceso de primaria donde supuestamente todo funcionó de manera correcta según la correcto. Junta y según esos evaluadores. Entonces, el día de que no funcione. Bueno, lo que pasa Carolina para tu pregunta y tu inquietud es que las observaciones que se le hicieran antes del 6 de octubre, como ahora la Junta no la cumplió, no la hizo, Alhambra apenas dio una certificación de que el sistema estaba robusto y estaba presto para ser utilizado. Vamos a darle paso a una llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Sí. Bien, buenos sí, días. Buen día. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días, buenos días. ¿Le escuchamos, caballero? <risa> ok, mira. Lo, lo sucedido de ayer. Ahí ahí no hay ahí no hay tela para dónde coger y acortar. Porque lo culpable de todo eso que pasó ayer lo tuvo la Junta Central Electoral y lo tuvo el gobierno del PND. Porque eso se sabía que eso estaba tramado desde que empezaron a arreglar eso. Porque ustedes saben que ellos hicieron su truco en estas elecciones que pasaron. Quieren hacer en esta y quieren hacer en las presidenciales. Ahora andan como el gato, con el rabito entre la piedra después que hicieron su toyo. Ya, gracias Bien. por su opinión. Pues mire, yo me adhiero a muchas de esas palabras, porque sabíamos que hace tiempo el doctor Marino Vinicio Castillo, en su programa La Respuesta, venía dando, haciendo el trabajo de advertir y orientar, de que habían sectores del gobierno que no le interesaban que estas elecciones se cumplieran. Más bien que colapsara, que abortara. Y ahora yo estoy más confundido porque no sé si fue que la Junta aprovechó las dificultades y se pudo paralizar las elecciones. Es una pregunta que yo me hago. Hay una llamada, vamos, vamos escuchar a escuchar una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Sí, ah. habla Manolo Veradino. Manolo, ¿cómo estás? Estamos bien, espero que ustedes también. Sí. Mira, lo que nosotros queremos como sociedad dominicana es que haya paz. Sí. Que se le busque una solución al problema que hay. Sí. Que no haya enchinchadera, porque sabemos que tenemos una sociedad llena de brutalidad y sobre todo de ignorancia. Que no le importa salir a la calle y que se le sangre. Queremos que se le busque una solución al problema que hay, porque no hay un problema político, no hay una... Eh, no hay una complicación de política, sino una complicación donde una institución falló y lo que queremos es que se le busque la solución. Y que todos los líderes políticos se unan, ¿verdad?, a, a tratar de, de, de llevar cabeza fría a los demás, no de buscar una forma para insertar a la sociedad violencia sangre. Eso es lo, eso es lo que sí. no queremos. Así que queremos que todos nos unamos, ¿verdad?, para buscar una solución al problema que hay porque hay un problema en la Junta Central Electoral. Que pase por pues, ti y que Dios te cuente. muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues mira, yo estoy de acuerdo, porque ciertamente que mi posición desde ayer, antes de que se diera este, este paso, di declaraciones a Agenda 56 de que era imposible continuar las elecciones en, en las condiciones que estaba viendo yo las, la las posibles impugnaciones, porque era evidente. Entonces, ¿y qué pasó? Ya el tiempo. Las llamadas se me cumplen también. Tenemos mm. otra llamadita. Entonces, ¿hay otra llamada? Buenos días. Buen día. ¿Se fue? Se no, está ahí. Sí, sí, sí okay. le escuchamos. Okay. Sí, habla Pacheco. Hola Pacheco. No, no, no. Sí. Hello. No, pero sí. es una pregunta. Eh, no se para con el tiempo Vamos, de... hay problema, no se escucha bien. Sí, el Pacheco le escuchamos. Está bien, está bien, ok. Pues, pues tenemos a Franklin Romero aquí esperando que, a la entrevista. No, no, por, por ti y por los demás quieren que yo me calle. Miren. <risa> de, desde hace Frase. rato tú le estás haciendo señas Pero que me calcula. Lo que calcula te estoy diciendo tiempo. es que te dejen terminar tu tema Ahora, para luego pasar la, la entrevista. Vamos a ver, mira, Más faltaban cuatro es? minutos y él después cuando pasaron la llamada me puso Grábale, grábale el espacio aprovecha de él y mándoselo ahorita para que vea Continúa, que tiene su tiempo. Con aprovecha tu tiempo. Mira, mira. Entonces, lunes. ya se había advertido que este proceso se, pretendía, <risa> se pretendía abortar y parece que se logró... Y le, y le fue fácil a la Junta hacerlo. Eso es un criterio como lo había planteado hace tres meses el doctor Castillo. Pero es la búsqueda de tener la necesidad de evaluar el mecanismo de volver a realizar las elecciones y cumplir con el mandato constitucional. Sabemos que tenemos en la misma ley una condición de llamado electoral como una especie de, de unas elecciones extraordinarias pero tendrá esta la característica por la que fueron paralizadas para ser llamadas extraordinarias las próximas pues yo creo y pido que se debe aclarar todos y cada uno de los puntos y de una vez y por todas decirle la verdad a este pueblo nunca se realizaron tales Revisiones forenses. Alhambra no ha dado el informe real porque no se ha presentado. Lo ha hecho la Junta. Y lo ha hecho de forma simple de que está robusto el sistema y que se puede realizar la elección. Pues ya concluyó ayer ese tema porque se determinó que no tenía tal robustez, ni tenía tal calidad, ni garantía. Yo sí le pido a la gente... Que con más razón ahora, cívicamente, vayamos a votar el día que se nos convoque. Y que lo hagamos con el entusiasmo que fuimos ayer. Agradecerle a tanta gente su apoyo y su voluntad de hacerlo en nosotros, de votar por nosotros. Bien, bien, gracias a Francis Rodríguez por el comentario. Nosotros vamos al WhatsApp. Bien. Adelante y luego recuerden la entrevista con Franklin. Iniciamos adelante, con Basilio chica. Duarte eh, Vamos a ver qué nos dice Basilio Dice eh, Él nos había escrito Dice, ¿sabes cómo quedamos? Trancados, mordidos Y sin jaiba. Ellos sabían todo Pero se le No se le dio el truco, dice Basilio Elsa Tavera de las Guarnas Dice, solo puedo decir Que es algo que nunca se había visto En este país y que deben aclarar Dice Elsa y Belice, desde Salcedo, dice, ¿y el galán full de Fulvio? Está atropeado, Fulvio, Fulvio está cansado de bueno, trabajar. ¿dónde pero aquí yo, pero yo veo a Franklin Romero, aquí, ¿por qué Fulvio no está aquí? Fulvio, ¿dónde estás? Pero Franklin debe ser seguro trabajado ayer. <risa> Fue lo mismo. Él está eh, con, todavía el seguro no se recupera ah, bueno. de lo que pasó. Leonela, eh, desde Las Guasumas, dice. Eso es para mí que el doctor Leonel Fernández una vez más demuestra que tenía la razón. Hey, Ay, Leonela, a es, eh, escúchame, que te interrumpí, escúchame de producción. Saludar a Leonela Giselle, que ayer la conocí en, la, a, a, en el Colegio Electoral de las Guasas estábamos ¿Qué, trabajando ¿qué? ahí. A Leonela, a ella, a eh, sí. me dijo que me quería matar, pero entonces me dio un fuerte abrazo. Así que un saludo para Leonela <risa> ah, y para toda su era, familia. Era con el abrazo que te quería pisar. <oficial. risa> saludo <risa> para Leonela, un placer haberte conocido. Dice Julie del sector Santa Ana: no se cayó el sistema, se cayó el fraude. Buenos días para los que decían que había fraude. Dice Máximo Durán, buenos días. A mi modo de ver la situación eh, no hubiese llegado al punto que llegó. Si, nos, si la Junta desde el momento, si la Junta desde el momento, eh, por la noche en que se vamos a ver. Vamos a ver, Frank. Eh, a dice mí... que, que si lo hubiese resuelto desde el momento en que se visualizaron los problemas. Que había anomalías irremediables eh, que presentaba el sistema. Debió haber llamado a los dirigentes políticos y de común acuerdo no dar inicio a, las, a esas frustraciones. Realmente <ríe> los llamaron y quedaron de, de, de darle seguimiento a las 5 de la mañana. Dice Rafi de acá de San Francisco. Buenos días, nos mando un video de Freddy Veras Goico. El 6805 dice, no era improvisando que estaban. El, el, el gato entre macuto no se le dio. Francis, Leonel tenía razón. Dice el 9884, saludos hermanos, Francisco Matrillez, saludos Francisco. Tati Batista nos manda, este, eh, dice, lo que pasa es que él es un PLDista empedernido, pero es para afuera que van. Es verdad, solo aparecía el PLD en la 189 en Santa Rosa de Lima. Y nos manda estas postales cuando te descubren el algoritmo, pero qué es esto. Continuamos con Junior Cruz que nos dice, buenos días para todos, es una muestra de lo que viene, ya el pueblo despertó y nos manda esta postal de luto en nuestro país. Mucha gente se ha hecho eco de esto. Eh, y Belice de acá, eh, San Francisco nos dice, buen día, excelente claro. equipo. Ya, ya, te lo dije que no era pataleo de Lionel. Dice Ramón, eh, desde Vistalvalle. Valle. pataleo. Dice, el PLD hizo como la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Mami dice que ella fue a votar y solo vio el PLD. Bueno, eso nos dice Ramón. Edwin Gavín dice, a este gobierno solo, eh, solo le hacía falta eso. Ya hemos visto todo, pero tienen los días contados, dice Edwin. Francisco Polanco nos manda este sticker de buenos días. Gracias, Francisco, desde Conérico. Eh, Olimpia Delgado dice, feliz inicio de semana. Gracias, Olimpia, right. desde Salcedo. Juan de acá de San Francisco dice se cayó la se junta. cayó la junta <risa> abre la foto se cayó foto. se cayó la junta abre la, junta? la, abre la, la foto no la no, verdad así, no, Qué así no se cayó la junta bien pues con esta imagen nosotros quedamos con Juan y eh, más adelante eh, iniciamos con Roberto con... a la gente que nos sigue escribiendo no, no, para no. leerle y que nos llame con esta junta caída terminamos los WhatsApp en momento ya volveremos Re recuerden que al regreso Estará con nosotros Franklin Romero, actual diputado al Congreso y candidato a senador por el partido, del, y el padre, eh, mucho, el partido revolucionario moderno y, dirigente, y, alto, dirigente y de, alto dirigente de esa organización política. Nos vemos en breve, no se vayan, hay más contenido todavía.